Si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Habrán repuso: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús se sirve de la imaginación piadosa judía que, para decirnos que la palabra de Dios, que había llegado por medio de la ley de Moisés y de la enseñanza de los profetas, no pudo con el egoísmo de aquellos líderes que se habían enriquecido a lo largo de su vida de los bienes del pueblo y de los altos impuestos que cobraban a los empobrecidos de la sociedad. Pero Jesús les manifiesta enérgicamente en la figura del rico que todo el trabajo y esfuerzo por hacer, por haber acumulado riquezas, sirviéndose de la religión y de su autoridad, había sido trabajo en vano pues todo lo depositaron en, en saco roto, como fue el destino final del rico a la hora definitiva. En cambio, Lázaro, que representa a los desheredados, a los pobres, perdió todo menos su fe en el Señor. Jesús afirma que el poder de la avaricia y el egoísmo ciega tanto al hombre que hasta un muerto resucitado no le escucharían la cuaresma es el momento de mirar a nuestros hermanos pobres y no ser indiferentes con ellos se nos invita a compartir la parábola es una firme advertencia para despertar a los malos ricos de sus ilusiones el egoísmo de muchos ricos su seguridad, su irreligiosidad su cerrazón del corazón acaban por hacerlos incapaces de ver a los pobres la muerte no les dice nada ni la resurrección de un muerto llegará a convencerles. Han perdido el, el hábito de ver a los, los signos que Dios les hace en su vida ordinaria. La cuaresma nos invita a que la caridad para con los demás sea concreta, que seamos solidarios, especialmente con los pobres y necesitados. Que el Señor los bendiga.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 ti y a toda tu familia. Bendiciones.